Radio Renacer Internacional, la Estación de Cristo, la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz, con el mensaje del día de hoy. Santo bendito es el Señor, gloria a Dios por siempre. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, 21. Invoquemos la presencia de nuestro amado el Espíritu Santo, Él nos hará mucho bien, Él nos dará muchos beneficios. El Espíritu Santo de Dios, que Dios manda con poder, como lo había prometido por boca de sus santos profetas. Esta promesa de Dios se cumple por medio de Cristo. Nosotros pedimos a Dios esa poderosa unción, ven sobre este desierto, ven sobre estas casas abandonadas. Ven sobre este suelo seco. Ven a derramar esa agua fresca. Ven, Espíritu Santo, para que broten ríos de agua viva de nuestro interior. Ven para que produzcamos mucho bien esos manantiales y estanques prometidos por tu santa palabra que se abran torrente. Ven, Espíritu Santo, bautízanos con la fuerza, con la unción de tu Santo Espíritu. Envíanos, Padre Santo, por tu Hijo, tu Espíritu Santo, por ese sacrificio de su muerte, por ese sacrificio santo de su pasión, por haber también resucitado de entre los muertos, con esa misma fuerza del Espíritu de Dios. Ven, poderosa unción, ven por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, llena nuestro ser. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo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 Me acaba de recordar un grupo muy animado que me llaman a veces, me mandan el enlace para que me una a la oración. Funciona de los Estados Unidos. Y ellos son capaces de permanecer la noche entera. Y entonces eh, no, no se cansan, eh, oran, oran mucho, mucho. Hace una predicación y ahí participan bastante, sin prisa. Es en una enseñanza muy buena, muy oportuna. Es muy bueno. Entonces, yo digo, la comparo con personas que a veces, si van a, a la Eucaristía, están esperando que termine rápido. Si no, hasta se ponen de mal humor. Porque la Eucaristía duró mucho. Si va a una enseñanza, hay que ponerle la hora. Porque ya... Eh, eh, si pasa de una hora no quieren estar tampoco y andan siempre volando y, y me pregunto, ¿y a qué van cuando salen de ahí? ¿Cuáles serán las cosas que harán que son tan importantes? Porque es verdad que necesitamos cuidarnos en este mundo, necesitamos vivir, necesitamos hacer cosas propias de la vida, como la limpieza, lo que hacer es del hogar, como la atención a la familia, pero quiero que me respondan qué es más importante que Dios es que no hay nada más importante que Dios, que te da la familia, que te da la casa, que te da la salud, y que es el único que te puede salvar, que te da la fuerza. Pues gracias a quién puede caminar, levantarse el cojo, abrir los ojos de los ciegos y, de los, y los oídos de los sordos, y los labios de los que son mudos. ¿Quién puede hacer esas cosas si no es Dios? Es verdad, como dice Pedro, mira a la gente y le pregunta, ahora quieren ustedes... Eh, actúan ustedes como si fuéramos nosotros Que hubiéramos sanado a este hombre No nos fuimos nosotros Porque es la fuerza de Dios Dios Todopoderoso Que te puede ayudar, que te puede salvar Que puede salvar tu familia Que puede abrir ese, ese, ese torrente de agua En un desierto que ya no es inútil Que es estéril Que ya no sirve para nada Y abrir ese torrente de agua En el este desierto que somos nosotros Que somos este suelo seco sin Dios somos ese suelo seco. Pero lamentablemente hay gente que no quiere esa luz. Y hay, a causa de salud, somos despreciados, somos burlados, somos rechazados. Muchos son perseguidos, inclusive hasta la muerte. Hay misioneros que corren riesgo de muerte. Porque son perseguidos hasta la muerte. Hay países donde todavía se persiguen los cristianos. Entonces, mis hermanos, aquí está... El, el, el, el, el, el misterio de estar preso por Cristo y ser el hombre más libre wow se, se rompen las cadenas te saca de la cárcel el, el único que puede dejar los errores puestos y a ti afuera como pasa con la primera lectura que mientras eh, estaban en la cárcel lo, los misioneros los apóstoles estaban en la cárcel Pedro y Juan pero se abrió la, pues, eh, eh, eh, el ángel del Señor, lo sacó de la cárcel y, y todo estaba cerrado cuando fueron a, a buscarlo. ¿Y ellos dónde? Donde lo había mandado el Señor. Estaban enseñando a la gente esta nueva manera de vivir. Esta es una manera de vivir en la luz, esta es una manera de vivir lo mejor posible. Esta es una nueva manera de estar en el mundo, pero no ser del mundo, de pertenecerle a la luz, de habitar en la luz de habitar con Jesús. Ese nombre del Señor que es grande, eh, como dice el salmista, proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Esa lámpara que está siempre encendida, que aviva nuestra llama, que aviva nuestro fuego in interior, que nos hace rechazar las obras malas y venir al reino de la luz admirable, donde habita nuestro Señor. Bendito sea Dios, Benditos sean sus ángeles, Benditos los hombres y mujeres fieles al Señor que entienden que hay uno único Salvador y que debemos creer y confiar en Él y poner en Él nuestra confianza. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga y que nos mantenga siempre en el camino de la luz para iluminar y irradiar esa alegría. Que el Señor nos bendiga. Continuemos con Radio Renacer Internacional, la Estación de Cristo, la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz. Pero no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Renacer Internacional, y ser santo porque el Señor tu Dios es santo.